Magnesio. ¿Qué pasa con este mineral y por qué insisto tanto en su consumo en casi todos mis videos? ¿Por qué tenemos todos tal deficiencia de magnesio? Una razón muy importante es porque mientras estamos estresados, nuestras células vacían sus depósitos de magnesio muy fácilmente. Nuestro cuerpo lo bombea activamente para intentar darle un empujón a nuestro sistema nervioso para que nos permita enfrentarnos a nuestro día a día. El ser humano medio necesita que su sistema nervioso esté a tope de magnesio para lograr sobrevivir a un día normal en nuestra sociedad moderna actualmente. Si trabajas, te desplazas, te metes en atascos o viajas en el metro como una sardina latada, tomas café, alcohol o te preocupas, tienes una deficiencia de magnesio. Si vives como un monje en un templo o en la montaña y meditas todo el día, lo más seguro es que estés mejor de este mineral. Casi cualquier problema hormonal, incluyendo perimenopausia, menopausia, caída del cabello y problemas de tiroides, mejora con la suplementación de este mineral. Me encanta el magnesio porque hace que nos sintamos mejor casi de forma instantánea. Pero ¿cómo ayuda el magnesio a nuestras hormonas? Bueno, ayuda a regular el cortisol y evitar su exceso. Calma el sistema nervioso. El sistema hormonal del estrés, como ya dije en anteriores videos, es nuestro sistema hormonal central. Cuando éste funciona correctamente, todos los demás ejes hormonales, hormonas sexuales y tiroideas también funcionarán correctamente. También es esencial para la producción de la hormona tiroidea y es antiinflamatorio, por lo que ayuda a calmar la inflamación autoinmune que suele estar presente en casi todas las enfermedades tiroideas. tan en efectivo sensibilizando el receptor insulínico y reduciendo el azúcar en sangre, que se podría nombrar al magnesio la metformina natural. Si nuestra insulina es saludable, nuestros ovarios también lo serán. El sueño es fundamental para la producción de hormonas y como ya he comentado antes, el magnesio es un gran mineral para mejorar la calidad del sueño. De hecho, ningún tratamiento hormonal para mejorar el sueño funcionará hasta que tengamos controlado el magnesio. Y mientras dormimos, aumenta nuestra producción de hormonas anabólicas y la hormona del crecimiento. Por estas razones, dormir es tan vital. Nuestras glándulas saben cuándo es de día y cuándo es de noche. Los trastornos de sueño actuales, Generados en parte por la contaminación visual, por ejemplo las pantallas encendidas después de cierta hora, cambian el cronómetro natural de las glándulas, llevando a desórdenes hormonales. Es sumamente importante en la producción de hormonas esteroideas, como la progesterona, el estrógeno, la testosterona, la tiroidea, etc. Puede ser la razón por la que ayuda a reducir los sofocos en un 50% más. También está presente en el metabolismo de la energía celular, súper necesaria para las hormonas, previene el acortamiento de los telómeros, reduce el estrés oxidativo y mejora la producción de glutatión. Si no tenemos suficiente magnesio en nuestro cuerpo, la vitamina D no puede realizar sus tareas correctamente. Por otro lado, una suplementación demasiado elevada de vitamina D puede causar una deficiencia de este mineral lo cual trae como consecuencia también los problemas relacionados a las hormonas ya nombrados por falta de magnesio. Deberíamos incluir al menos uno de estos alimentos en cada una de las comidas del día, ya que contienen bastante magnesio, como las espinacas, acelgas o vegetales verdes, semillas de calabaza y de chía, frutos secos como almendras y nueces, los aguacates, el chocolate oscuro o cacao las frutas como el cambur, banana o plátanos e higos. Pero aunque nos alimentemos muy bien, el estrés, la mala calidad de los suelos de siembra, el uso de pesticidas o fertilizantes químicos y problemas de absorción en el intestino pueden impedir que aprovechemos los beneficios de las comidas que le mencioné. Por esta razón se hace necesario sí o sí tomar un suplemento diario. Hay varias formas en las que el magnesio es vendido como suplemento, pero específicamente para las hormonas les recomiendo el cloruro de magnesio. En el canal tienes varios de mis videos de cómo consumir y preparar. Búscalos como cloruro de magnesio salud con Mario. Infusión de valeriana ofrece una excelente alternativa a los fármacos empleados contra el insomnio, que afecta especialmente a mujeres de mediana edad y ancianas. Es muy tranquilizante, relaja los músculos y facilita un sueño prolongado y reparador. Se indica también la irritabilidad, la ansiedad, la cefalea, las palpitaciones, la hipertensión, la indigestión y otros trastornos de origen nervioso asociados a la regla y la menopausia. Tiene propiedades sedantes, es relajante muscular como ya te dije, antiespasmódica e hipotensora. Infusión de hinojo es un gran aliado de la mujer joven por cuanto ayuda a regular el flujo menstrual y alivia los espasmos musculares. En la menopausia puede mejorar la retención de líquidos, los gases, los sofocos y los sudores nocturnos. Se indica en las infecciones urinarias y tiene propiedades estrogénicas, galactogénicas, germinativas, digestivas, antiespasmódicas, antisépticas, eminagogas, es decir, que favorecen la menstruación. Infusión de sauce gatillo. Contiene casticina, que es un flavonoide que modera los niveles sanguíneos de prolactina, una hormona liberada por la glándula pituitaria que estimula el desarrollo mamario. Se indica en la mastalgia o dolor cíclico en los senos que padecen muchas mujeres jóvenes durante el periodo menstrual o en los días previos. Linaza. Estas semillas se recomiendan para problemas de salud como las inflamaciones, así como para regular las hormonas y mejorar la fertilidad, gracias a su contenido de lignanos o fitoestrógenos. Para que sea efectivo debemos tomarlo siempre en crudo y preferiblemente molidas para aprovechar sus aceites internos. Aceite de Onagra es un remedio habitual para las mujeres que han sufrido trastornos menstruales y los síntomas del climaterio y la menopausia. Contiene ácidos grasos esenciales omega 6, los cuales son imprescindibles para una buena salud hormonal. Por este motivo, muchos ginecólogos lo recomiendan para reducir el síndrome premenstrual y a su vez para combatir la infertilidad, prevenir los quistes ováricos o tratar la endometriosis. A la hora de elegir el suplemento de aceite de onagra, recomiendo optar por uno que incluya vitamina E, que mejora su conservación y absorción. La levadura de cerveza destaca por su contenido en zinc, un mineral muy beneficioso para desarrollar una buena producción y secreción hormonal. Es un excelente remedio de herbolario para calmar los espasmos musculares y dolores de espalda que acompañan a la regla y ayuda a corregir los desajustes menstruales en amenorreas o hipermenorreas. También favorece la producción de leche en la lactancia y se indica frente a varios síntomas de la perimenopausia con irritación nerviosa, palpitaciones, jaqueca, insomnio, vértigos y mareos. Tiene propiedades antiestrogénicas, galactogénicas, antiespasmódicas y sedantes. Mijo del sol Se destina sobre todo para aumentar la diuresis y a prevenir y eliminar los cálculos renales. Es magnífico para aliviar la inflamación de la vejiga. Además puede estimular la producción de la hormona luteinizante LH y se ha indicado para favorecer la fertilidad femenina. Pero se considera sobre todo útil en trastornos de la menopausia como sufocos, sudores nocturnos, dolor lumbar y cefaleas. Por su efecto antitiroideo a nivel de la hipófisis, se utiliza también como apoyo frente al hipertiroidismo. Tiene propiedades diuréticas, antilitiásicas, antiinflamatorias, antitiroideas y antisudorales. Alfalfa. Por sus isoflavonas, la alfalfa presenta una notable acción estrogénica, muy útil para aliviar diversos trastornos del climaterio como sofocos, sudores nocturnos y dolores lumbares. Es un buen apoyo dietético para frenar el proceso de la osteoporosis. Su cuerpo requiere de diferentes tipos de grasas, incluyendo grasas saturadas y colesterol bueno para crear hormonas que ayudan a mantener los niveles de inflamación bajos, apoyan el metabolismo y promueven la pérdida de peso. El aceite de coco, aceite de oliva, extra extravírgenes y el aguacate por ejemplo son excelentes fuentes para esto. El no dormir suficiente puede irrumpir con los horarios hormonales con el cortisol, por ejemplo, que es la hormona del estrés primordial y se regula a medianoche. Si la persona se acuesta tarde, nunca encuentra el alivio de su respuesta del estrés simpático, que es el de correr, pelear. El estrés puede llevar a cambios en los niveles séricos de muchas hormonas, incluyendo glucocorticoides, catecolamidas, hormonas de crecimiento y prolactinas. La cafeína se puede quedar en su sistema por hasta 6 horas y puede afectar al sistema nervioso central elevando su ritmo cardíaco, incrementando el estado de alerta y alterando la manera en que su cerebro produce hormonas, por eso no se debe abusar de ella. Pero qué son los problemas hormonales? Es cuando ocurre un desequilibrio hormonal entre el estrógeno y la progesterona que son las hormonas femeninas con más importancia y éstas se alejan de los niveles normales causando problemas de salud. Los síntomas pueden variar drásticamente dependiendo de qué tipo de problema o enfermedad tenga, pero entre las señales más comunes de desequilibrio hormonal están, por ejemplo, la infertilidad y reglas irregulares en mujeres jóvenes, aumento de peso o pérdida de peso inexplicables, depresión y ansiedad, fatiga, insomnio, libido bajo, cambios en el apetito, problemas digestivos, pérdida de cabello y adelgazamiento del mismo, etc. Los desequilibrios hormonales son el resultado de una combinación de factores incluyendo mala salud intestinal y alergia a alimentos, más investigaciones están vinculando la salud intestinal con la regulación hormonal a la obesidad o la inflamación como resultado de una mala dieta y una vida sedentaria, a la susceptibilidad genética, a la toxicidad en la forma de exposición a pesticidas, toxinas, virus, cigarros, demasiado alcohol y químicos dañinos o a demasiado estrés, así como la falta de sueño, etc. Espero que esta información le haya podido ser de ayuda. Si es así, no olvide suscribirse, compartirla y dejar su valioso comentario abajo sobre alguna sugerencia para un nuevo tema. Y si necesita alguno de los remedios nombrados en el canal y no lo consigue en su ciudad, puede ir a la descripción del vídeo en mi tienda online y allí lo encontrará en diversas presentaciones. Y que pase un feliz y maravilloso día.